cordiales PrISLINES de todo el mundo si queréis saber de España sin ningún tipo de adoctrinamiento ni temas políticos el canal de PRISLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar de cómo abrir una cuenta bancaria en España solo con el pasaporte o en toda Europa y también cuáles son las mejores cuentas bancarias los pros y los contras de cada uno que he visto que en Telegram lo comentáis mucho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 Francia, Aruba, Japón, Túnez, Guinea, Bissau, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Portugal. Si alguno de vosotros está en algún país que no he mencionado, que me lo diga, como hicisteis todos los que acabo de mencionar, y lo añado también. Soy Luis, emitimos en directo todos los días, de lunes a domingo, más o menos sobre esta hora. Os recomiendo que os suscribáis con la campanita porque tampoco la hora es fija y así podéis participar en el vivo como están los que están ahora en la sala de zoom y los que están en el, en el directo mientras ponerme en los comentarios las aportaciones y las preguntas que hagáis a la inteligencia colectiva que sumamos entre todos lo hacemos sin ánimo de lucro os recuerdo que tenemos un canal en telegram con unas 4000 personas tenéis el enlace debajo del vídeo ahí podéis entrar de forma gratuita a aportar a preguntar pero no solo a preguntar también a responder a los que preguntan vale y poner el hashtag inteligencia colectiva y así luego lo podéis encontrar toda la información rápidamente un día de estos voy a hacer un vídeo para enseñaros a usar muy bien la herramienta de telegram insisto somos ya más de 4.000 personas y subiendo y aparte tenemos unos subgrupos de, pues, de empleo temas de asilo ya un día os hago un, un vídeo para explicarlo bueno qué os tengo que decir mm, vamos a ir al tema del tema bancario pero todavía estoy viendo en Telegram mismo, hay en España no deportamos a la gente de bien, que os quede claro. A los delincuentes sí, pero a la gente de bien no. Vosotros sois gente de bien, que todavía hay a quien a estas alturas lo pregunta. Ay, si me deniegan el asilo, me van a deportar. Ay, si no, si eres gente de bien, no te deportamos. La palabra gente de bien la ha cogido vosotros, me gusta. Luego, toda, eh, acabo de ver en Telegram antes, eh, que el alcalde de un pueblo, no voy a decir el nombre. Meteros en Telegram y lo veis. No voy a decir al pueblo porque le bombardeéis. En Telegram lo tenéis. Regala una casa. Eh, que está un poquito. Hay que reformarla. La regala el que vaya ya a vivir. El alcalde de un pueblo. Y acabo de ver también ahora mismo en Telegram. Cinco minutos antes de empezar este directo. Que en Lugo. También te regalan vivienda. En un pueblo de Lugo. A quien escolarice a sus hijos allí. O a su hijo. ¿Vale? Estos son cosas rápidas que acabo de sacar. Y a Kirenia. Que está preguntando. Que quiere sacarse el carnet de conducir. ¿Y cómo lo haces sin NIE? ¡Ey, Kirenia! Eh, sacarte el carnet de conducir es un motivo para que el Estado español te dé el NIE. Si estás en situación regular en España, como turista en tus primeros 90 días, ves a la oficina de extranjería y pide tu NIE, y di que lo necesitas para que te examinen en la autoescuela y te lo van a, te lo van a dar, sí o sí, ¿vale? Que lo sepas. Y por último, estoy respondiendo dudas rápidas que me gusta siempre, para que veáis que me lo leo todo, Prisliners. Eh, Hay alguien que nos dice es que esto es muy fuerte todavía a ver hemos hecho unos vídeos le he hecho una foto sabéis que a los seis meses los que tenéis la tarjeta blanca podéis trabajar pues nos dice José mmm, dice que es que no voy a decir a dónde pero ha llamado a un sitio y le han dicho que no que necesita la tarjeta roja que no puede trabajar no voy a decir al sitio para no desprestigiar a nadie pero era un sitio José y todos por favor miraros los vídeos lo he repetido ya 20.000 veces con la hay una orden está la documentación en telegram la oficial la del boe que a los seis meses podéis trabajar con la tarjeta blanca ya está es que es que ni os lo vuelvo a leer porque es que está y luego dice que hay un gestor que se lo saca por 15 euros hombre me parece un precio razonable pero también te lo puedes sacar tú mismo hicimos el otro día un vídeo cómo sacarse el número de la seguridad social y también os digo una cosa Cómo sacarlo online, pero el que no quiera complicarse, que no le guste el online, se puede esperar a que pase el bicho y va a la Seguridad Social consulta carta blanca que han pasado los seis meses y le dan un mía allí en el momento gratis. Pero vamos, 15 eurillos no me parece abusivo, ni entro ni salgo, ¿vale? Bueno, vamos al tema del día. Los pongo rápido, luego preguntéis lo que queráis y luego también que está Don Oscar Padrón, que es abogado. Muchos preguntan por Don Oscar Padrón, pues aquí le tenéis. En Telegram le tenéis. Y si no, meteros al Zoom, ese señor que veis ahí es Don Oscar Padrón, el letrado que tenemos aquí últimamente, muy sabio además, el que quiera contactar con él, pues que se meta a Zoom, a la reunión, tenéis debajo del vídeo el enlace, lo hacemos todos los días, y habláis con él directamente, ¿vale? Y si no en Telegram, pues preguntad por él también, luego ya los negocios que tengáis con los letrados o eso, ya es cosa vuestra, yo ahí ni entro ni salgo, yo lo hago sin ánimo de lucro, pero también los letrados pues tienen que ganar dinero lógicamente bueno voy al tema de, las, de los bancos y luego preguntar lo que queráis vale de bancos o de otras cosas a ver tema de bancos yo veo aquí tres posibilidades veo los bancos online como pueden ser los mejores n 26 y monese luego veo los bancos tradicionales los de oficina de calle y luego veo una tarjeta que tiene correos que le, que le llaman que es una tarjeta de recarga mastercard tú ahí puedes meter el dinero e incluso te da un iban pero no es una cuenta bancaria pero te da un iván donde puedes hacer transferencias y emitir vamos los bancos virtuales yo creo que son la mejor opción n 26 y monese mira monese es un banco inglés que lo creó un alguien como vosotros que llegó a inglaterra y nadie le abría una cuenta corriente porque era nuevo allí y no le abrían la cuenta pues ese es el fundador de monese sabe de qué va el tema entonces monese os lo deja abrir con el pasaporte, simplemente con el pasaporte ya está y funciona muy bien. Todos los, los que os voy a decir tienen total garantía. ¿eh? O sea, son bancos que están registrados en Europa con todas las de la ley. Entonces, Monese eh, os lo abre eh, con el pasaporte directamente: mm, cero euros al mes, lo más básico, cero euros, cero euros al mes, igual que en el 26, tenéis Iván, tenéis, podéis poner recibo, meter dinero, sacar dinero. Y lo mismo que el N26, la única diferencia es que N26 es un banco alemán, pero te da el, NIE, el el IBAN español. Que sea un banco alemán, que sea un banco inglés, da lo mismo, Breslines, Europa, todo el tema financiero está unido, ¿vale? Pero es que encima N26 te da el IBAN español, ¿vale? Eso sí, N26 te pide NI, pero Monese no, Monese te pide pasaporte solamente. Ahora, ¿qué pasa? Que ambos os piden que estéis en la Unión Europea para abrir la cuenta y lo comprueban de como vosotros prefiráis, bien con geolocalización con el móvil cuando lo deis la autorización, o bien cuando os mandan la tarjeta que sea que estéis en la Unión Europea. En España, no os vais. Hay quien la ha abierto estando en Argentina. Hay quien la ha abierto. Yo ahí no voy a entrar, pero vamos, se supone que si necesitáis la cuenta en España es porque estáis aquí, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que hay quien lo ha abierto, meter en Telegram y ahí os lo explican ¿Vale? Pero resumiendo, Monese con el pasaporte es suficiente y N26 con NIE. El, el gran problema aquí que tenéis vosotros decir mucho preguntáis, oye Luis, ¿y cómo meto el dinero? Si son bancos online, ¿cómo lo meto? ¿Cómo lo saco? Bueno, pues mira, ¿cómo lo meto? Muy fácil con una transferencia bancaria, bien desde otro banco, de algún familiar o algún amigo que le das el dinero y te lo transfiere. Os digo más, desde un cajero, por ejemplo el BBVA. Tiene los cajeros que tú puedes meter dinero en ese cajero y mandarlo a la cuenta que quieras puede ser una cuenta de monese o puede ser una cuenta de n26 sin necesidad de nadie más te vas a un cajero bbva y supongo que hay otros cajeros que también digo bbva porque lo conozco y desde ahí transfieres el dinero a tu cuenta de monese me meto estos 200 euros para mi cuenta de monese y te los mandas en el momento te cobrarán a lo mejor un eurillo o dos de comisión pero ya está vale así podéis recargar estas cuentas n26 y monese y cómo sacar el dinero pues lo mismo desde cualquier cajero todos tienen un límite de, de sacar dinero gratuito. Ya mirarlo en las páginas web. No me voy a enrollar con eso, ¿vale? Buscáis monese o buscáis N26 y ahí veis los límites. Lo básico es gratuito siempre y así si vais a mover mucho dinero, pues tiene unas pequeñas comisiones, pero siempre son los más baratos estos bancos, los online. ¿Vale? Yo creo que con estos he terminado los online. Luego está la tarjeta de correos, que en teoría también te la abren con cualquier documento de identificación. Entiendo que me valdría un pasaporte te cobran solo 6 euros por abrirlo y ya no te cobran más pero ojo no es un banco esto es una tarjeta mastercard que tú la recargas vale la recargas, metes ahí el dinero está bien para guardar el dinero en vez de tenerlo en un cajón también para usar para gastarlo por ahí y también para sacarlos de cualquier cajero y luego últimamente han puesto una modalidad que te meten también ellos un iván español el iván es para hacer las transferencias para recibir o para enviar ahora lo que me queda la duda con la de correos que no lo sé y creo que no es que con la de correos no puedes domiciliar los recibos del wifi del teléfono de la luz me temo que con la de correos no mientras que con n 26 monese o los tradicionales sí puedes domiciliar los gastos los recibos que os decimos aquí por último PrILINES para ir al grano luego podéis profundizar en telegram vale o ahora en las preguntas tenemos los bancos tradicionales BBVA, Bankia, tal muchos de vosotros vais al banco como os gusta la calle y os encontráis que según la sucursal, no tiene usted que abrir un seguro, necesita usted un NIE, dígame de dónde va a sacar usted el dinero. Te vienen con estas historias, porque lo estoy viendo todos los días que lo ponéis en Telegram. Y muchas veces el mismo banco a unos os lo abre solo con el pasaporte, a otros no, a otros traes el NIE y, y, y, y os dice que si no, enseñáis de dónde vais a sacar el dinero que tampoco. Mira. Mmm, eso demuestra que no está muy muy a, muy a la altura irán mejorando pero que el mismo banco una oficina tengo una cosa otra otra el otro día uno de vosotros no me acuerdo el nombre se fue a, a no sé qué oficina de banque a abrirla y le decía el director de allí que como no dijera de dónde iban a proceder los los ingresos pues mire a ver, depende de los ingresos por pues si van a ser muy poquitos ingresos le podéis decir mire es que son mis ahorros o cuando encuentre trabajo de ese trabajo será yo os doy una clave para cuando queréis abrirlo en bancos tradicionales que suelen cobrar comisión, pero bueno, decir que necesitáis la cuenta básica, porque si no estáis en riesgo de exclusión financiera. Cuenta básica, exclusión financiera. Se lo decís así al director de la oficina. Ya está. A ver si os la abre, porque vamos, parece que una cuenta. Lo malo que algunos te dicen, no, necesito este un seguro, que son a lo mejor 20 euros al mes. Mira, salvo que necesitéis el seguro para algo que os puede venir bien, por permiso de estancia por estudio, puede ser una opción ese es un seguro sanitario, pues hay ahí matéis dos pájaros de un tiro, como decimos aquí, o si queréis un seguro. Si no que sepáis que hay otros bancos, ya aquí no estoy haciendo publicidad de nadie, ¿eh? os estoy dando la información tal cual. Yo no gano nada, yo digo como lo, yo lo veo, mi opinión, como digo siempre, para que penséis, reflexionéis, y pero las decisiones las tomáis vosotros. Eh... Pues eso, que los tradicionales, que es una lotería, por lo que estoy viendo. Mmm luego hay quien ha ido a sacar el nie a la policía para abrirse la cuenta en el banco tradicional y ya no te dan el nie, en la policía te dan un papel que te autoriza a abrir cuenta bancaria eso lo han cambiado hace un mes o dos yo me iría a los online sinceramente me iría a los online porque son gratuitos y, y el tema de meter y sacar el dinero está resuelto vamos pero bueno que lo sepáis vale. derecho desde luego tenéis a tener una cuenta bancaria riesgo de exclusión financiera insisto bueno, me preguntéis a dar todas las dudas que tengáis. Ah, sí, algo que se me olvidaba. Por ejemplo, eh, hay quien se ha abierto la cuenta en el Banco Santander solo con el pasaporte. ¿Cómo lo ha hecho? En las universidades. El Banco Santander tiene un convenio con las universidades y más de un PRILINES Está matriculado en la universidad. Se me está ocurriendo incluso sin estar matriculado en la universidad en las sucursales que tiene el Banco Santander en los campus de las universidades de España. Ahí te la hablen solo con el pasaporte, porque están más acostumbrados a ello. Vale. Pues, Prilines, esto es lo que os tenía que decir. Voy a pasar a Don Oscar, si quiere decir algo de esto, aunque no es muy jurídico, si quiere añadir algo. Sí, le, le cedo la palabra, Don Oscar. Sí, básicamente donde hay más problemas es con, la, con las cuentas de banco, la, la, la, las tradicionales. Sin embargo, ellos están migrando mucho a hacer las aperturas por Internet. Y eso limita o quita la mano del funcionario que muchas veces no abre las cuentas porque es medio tedioso. ¿ok? Otra recomendación es que hay países que tienen conexiones con bancos allá en España. Por ejemplo, en el caso de los, ecu de los ecuatorianos y colombianos, les viene muy bien el Banco Pichincha, que está en las principales ciudades de, de, de España, pero tienen sus sedes también en, en, en Ecuador y en Colombia. Entonces, eso les facilita mucho porque si tienen cuentas de origen, ellos chequean y les abren más rápido. Y en el tema del seguro, eso es mm, mm, una. Yo es que lo que veo del seguro, ahora sí le conozcan muy rápido: algunos directores de banco, claro, te podrían abrir sin seguro. Pero claro, ellos quieren, pues ya que ha entrado el cliente, al cliente hay que exprimirle. En este caso, pues si le sacamos un seguro, le ponemos cara de perro, si no se abre usted un seguro, no le abro la cuenta. Ahora, si me, si me hace usted el seguro y me paga 20 euros todos los meses, yo le abro la cuenta es como una especie de chantaje, lo único que se me ocurre ahí que es lo que ahora Don Oscar os dice, yo creo, el seguro si lo necesitáis, bueno, puede ser un buen seguro, es barato, 20 eurillos, un buen seguro sanitario y encima me abre la cuenta, pues sí, pero claro, si no lo necesitáis buscar otras alternativas, a ver qué os iba a decir Don Oscar. Sí, el tema con el seguro de los bancos, lo que sí tienen que estar pendiente en los bancos es pedirle el certificado del seguro. Porque no vale llegar a la, a la autoridad migratoria, no que yo tengo un seguro del banco, no te van a pedir el certificado. Entonces que el banco te emita de una vez el, el, el certificado y es una buena opción porque son seguros baratos y que son reconocidos normalmente. Efectivamente, muy buen, muy interesante la, la, la póliza del seguro, la necesitáis donde quede constancia lo que os piden para, por ejemplo, el permiso de estancia por estudios, que os cubre la sanidad, cinco pagos, cinco pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien dato. Pues, Prilena, si yo paso ya, ahora vamos a hacer el turno de preguntas, paso a los que levantéis la mano en Zoom, los que veis luego el vídeo, poner vuestras preguntas y aportaciones en los comentarios o insisto en el grupo de telegram tenéis acceso libre lo hacemos sin Patreon sin ánimo de lucro debajo del vídeo tenéis el enlace los que lo veis ahora y no estáis en zoom ponerlo en el chat y os pido un like es lo único que os pido y que corráis la voz porque es que todavía me encuentro personas insisto que se creen que las van a deportar si le deniegan el asilo por favor o okay, que unas cosas correr la voz correr la voz es muy importante que corráis la voz vale eh, bueno, venga, en los que habéis levantado la mano, mmm, Mauricio, venga, el primero que me sale aquí, no lo no apunto en papel porque es que no me ha dado tiempo, pero bueno, intentaré el orden. Mauricio, actívate audio y puedes participar. Hola, hola, buenas tardes a todos, señor Oscar, señor Ruiz, buenas tardes para todos. Eh, señor Ruiz, eh, tengo una pregunta. Esto para vamos a, sacar, eh, a realizar algún trámite, perdón, eh, me han preguntado mucho sobre eso aquí por parte de las Omegas. ¿Se va a hacer con.? Con respecto a la escalada o cuando finalice el estado de, de, de alarma, es que hay una duda con eso que en realidad... Pues... Vale, ¿a qué tramite este recibes ¿A todos en general no eh, alguno en sí, concreto? Sí, ir, a, ir, a, ir al consulado, ir a la vale, vale, ir a pues, homologar... Vale, el paso, como bueno, siempre, te entiendo. Mira, como siempre te doy mi opinión, nuestra opinión, la de todos, para que cada uno piense reflexione. En mi opinión va a ir no por el estado de alarma, sino va a ir por las fases. Eh, según vaya donde esté la oficina la comisaría la oficina si se encuentra en una zona de españa que entra en fase 2 y ya no te digo en fase 3 seguro que sí ahí lo abren es mi opinión salvo que haya alguna instrucción especial pero yo creo que mi opinión no va por desde luego cuando quiten el estado de alarma yo creo que va más bien por las fases más que por el estado de alarma ojo no me confundáis la apertura de la oficina para ir a hacer trámites presenciales con las ventajas que hemos visto en los otros vídeos por favor veros los vídeos muchos comentarios que no cuando no tengo tiempo respondo los comentarios nuevos los que están respondidos en los vídeos tenéis que verlo en el vídeo no voy a hacer un vídeo repetitivo total no me cuando por ejemplo os han dado una prórroga de 90 días para todos los que estéis de turista eso sí que es cuando finalice el estado de alarma o cuando se han dado seis meses más para no sé qué eso es desde que acabe el estado de alarma estamos hablando de cuándo abren la oficina lo que ha preguntado don mauricio pues eso es en mi opinión según entran en la fase 2 fase 3 habría que ver lo que pasa es que claro tienen discrecionalidad lo que también os digo que todas las oficinas la mayoría van a instaurar lo de cita previa las que no lo tenían porque lo que no quieren es aglomeraciones pero ahora ni en el futuro y vamos a ir cada vez más hacia el tema de la administración electrónica. Iros familiarizando, que no es difícil. Vosotros me lo demostráis todos los días en Telegram, que lo hacéis todo, que si firma electrónica, que si no sé qué. Eso va a ser el futuro, ¿eh? que ya se está instalando. El bicho lo está acelerando. aprovechas Mauricio, alguna pregunta más de las hormiguillas o repregunta de esto si quieres, ya que estamos. No, eh, sí, sí, señor. Y bueno, y con esto de la oficina de correos, eh, ¿puedo enviar giros al exterior? Buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Al interior seguro. Ay, bueno, joder, siempre me pilláis en ahí, Mauricio. Siempre me pilláis. A ver, tiene un Iván. Sí, ¿Pero? sí podéis. Mira, sí podéis. Te lo digo porque Porque tiene un Iván. Hombre, yo antes de hacer el vídeo me lo estudio. Tiene un Iván. Antes no tenía Iván. Antes solo era una tarjeta que tú la recargabas, metías, sacabas el dinero y gastabas por las tiendas. Ahora le han puesto un Iván. Tiene un coste pequeño. No sé si son dos eurillos más, pero no os cargo, dos eurillos, pero una vez. Y el Iván te permite eso. Mandar y recibir dinero. O sea que en mi opinión ah, okay. sí, de todas maneras, ir a una oficina de correos y lo preguntáis. Yo, como siempre, Prilines, os doy opinión, os abro caminos, y ya vosotros sois los que los exploráis. Hombre, lo que sé seguro lo digo también, pero lo que no sé seguro, yo creo que sí te permitirá internacionales. Ahora también se me ocurre que para mandar un envío internacional, seguramente hay sistemas más económicos que banco a banco por Iván. ¿Vale? Te lo digo para que se lo digas ah, okay. a la hormiguita. O sea, porque ya sabes los bancos al final son los más caros. A lo mejor, un, no voy a decir, yo qué sé, un transfer, no sé qué, un transfer wife, un Western Union, suelen ser más baratos. Y ya no digamos en plan criptomoned. Ya no digamos no, lo que, que sabéis. Es que hay muchos que están irregulares, hay muchos que están irregulares, entonces me han hecho esa pregunta. Entonces, sí. yo veo que lo más viable sería la opción de correos. ¿Y a un irregular entonces, no le dejan mandar remesa de dinero con lo tradicional? Pregunto yo a ti ahora. Don Luis, yo soy, yo estoy regular y he mandado por western Junior y, y como no pasa nada, siempre lo he mandado a Colombia. ¿Y no ha habido dificultad, verdad? Para nada, solo pasaporte y ya está, y a quién le va al número de la persona, al nombre de la persona al destino y ya está. Y ya estás. Pues Mauricio, queda la pregunta en el tintero. Sí, sí, no, agradecemos. Oye, si tenéis algo que aportar, los que estáis en Zoom podéis entrar así, pero solo para el tema ese. Luego vamos por la mano. Pero escucha, Mauricio, la pregunta es muy buena, ¿eh? Sí. Ahora, ahora, escúchame una cosa. Que se me ha olvidado deciros una cosa. A ver quién está pendiente de las preguntas del chat de YouTube. Sí, la pregunta de quién las va a llevar para que luego le dé paso. No, ya, ya el muchacho que, iba a entrar, que me hizo la pregunta. Ya, Necesito la uno de vosotros que hubo. esté leyendo las preguntas del chat de YouTube en vivo para que luego me las pase aquí. Luego, al final, antes de que se acabe el vídeo, las respondemos todas. ¿Lo haces tú, Mauricio, o quién? Pues a mí me, a mí me escribió WhatsApp, entonces por eso la podía hacer. No, yo Pero digo las del chat de YouTube. ¿Quién no, se va a encargar del chat de YouTube? Lo tenía que haber dicho antes. Bueno, están pendiente del chat de YouTube, ¿vale? Y si no, ya pondremos un okay, encargado. Okay. ¿Quieres preguntar algo más, Mauricio? Ya has visto que por cuestas. No, quiero, quiero, para, para sí. quiero algo para aportar. Venga, pues aporta. Con respecto, a la carta, con respecto a la carta de expulsión que no se asalen. ¿Por qué? Pues, o sea, como yo le he comentado, señor Luis, aquí tengo a mi familia y a una prima le dieron una carta de expulsión hace tiempo, le dieron, de a dar dos y ahora ya es nacionalizada, entonces que no se preocupen por, por eso, por la carta de expulsión. Ya le tocó pagar una multa así, pero pues ya la nacionalidad. ¿De cuándo fue la multilla? no sé como de 500 euros como me parece pues ya fue algún tiempo claro sí, y yo además yo os digo una cosa de ese tema eh, aunque os den carta de expulsión luego podéis hacer el arraigo igual el arraigo social cuando pasan los tres años y la carta de expulsión no os la van no os va a ir la policía os va a deportar salvo insisto si sois buena gente si no sois delincuentes y el arraigo social no se no prescribe por eso yo sé que la carta de expulsión es una cosa administrativa, te la mandan, pero si tú te vas o no te vayas, cosa tuya, pero sería un tema administrativo, nunca sería un tema penal. A tu, a tu prima le pasó entonces, ¿no, Mauricio? Sí, ya le pasó, y ya y está, ahí por... está ¿no? y ya, ya, ya tendrá su arraigo social. Venga, perfecto, oye, vigílame un poco el YouTube, anda, ya pondré un encargado yo, que no les quiero dejar con okay, más no, okay, vale. okay. De vez en cuando echarle un vistazo al chat y ya está, ¿vale? Ya pondré un encargado. A ver, venga, eh, le toca a Rubén, Rubén Recalde, venga. Rubén, actívate el audio, Rubén, y participa. Luego Dairo y luego Carlos, venga, lo voy a apuntar. Rubén, Hola. Rubén, Rubén no, no participa. Rubén, venga, ahí, actívate el audio, Rubén. A ver, te lo activo yo, espera. Hola. Ahora sí, venga, ya te oímos. Rubén, venga. Bueno, buenas tardes acá, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por la ayuda que nos das, Luis. Dinos dónde está Rubén. un en Montevideo, Uruguay. Vale, venga. Aporta o consulta, lo que tú quieras. Consulta, dos consultas en realidad. La primera, yo, y eh, mi mujer vivió en España ocho años. ¿eh? Ella de fue en el 2000. Pero escucha, pero las consultas tiene que ser breve porque, ¿vale? O sea, sintetizar, antes de. de ahora te vuelvo a dejar. Tenéis que tener ya pensada la consulta, bueno, y el aporte también, como lo vais a hacer, pues tenemos máximo una hora, ¿vale? Entonces, ir, ir directos al grano, con la información que se necesita, claro, pero directos al grano, ¿vale? Venga. Venga, dime. Eh, la consulta es la siguiente. Ella vivió allá y tenía eh, permiso de trabajo, que se lo renuevan, si no me equivoco, dos o tres veces. Y después te dan la residencia. Ella vino un mes antes, se volvió a Uruguay un mes antes de tener la residencia. La consulta es: ella si quiere volver a España, eh, que le vuelven a dar el permiso? de ¿Eso trabajo? cuándo pasó? Eso pasó en el 2011. Ella volvió. A se Uruguay. han pasado nueve años largos, don Oscar. ¿Qué le quiere decir yo? Mi opinión es que lo ha perdido, porque hay unos plazos, no me lo sé de memoria, pero si han pasado nueve años, me temo que le toca volver a empezar. Qué lástima que por un mes lo perdiera, ¿no? Pero te voy a pasar con Don Oscar Padrón, que es abogado, y él te lo dice. Y por cierto, los que queréis hablar con Don Oscar Padrón, lo que os digo siempre, eh, le tenéis en Telegram o buscarle en redes sociales o aquí en Zoom. Don Oscar, tiene usted la palabra. Hace nueve años más o menos su mujer lo, lo ha escuchado, ¿no? Sí. No, me, allá, me, me allano con lo que usted dice, señor Luis. O sea, vale. me allano en términos jurídicos, eh, comparto su misma opinión. Pero vale, yo. sí, yo sí, director. lo entendemos. Bueno, yo por lo menos sí. Es que, es que han pasado nueve años. Ha perdido el, el temilla. ¿Alguna cosilla bueno, más, Rubén? Señor Luis, lo que pasa es que también usted estudió Derecho. ¿no? Ya, ya, yo he estudiado Derecho, pero yo no ejerzo. Como no ejerzo, me, no quiero yo. <risa> el que quiera negocio cuando no es padrón, ahí le tenéis. Usted cobre lo que tenga que cobrar, Don Oscar, ¿eh? Que yo no, yo, aunque yo no gane nada, yo a cambio de estar usted aquí todas las tardes, que tiene usted una gran paciencia, Don. A ver, Dar Rubén, ¿quieres decir algo más que te he cortado? Una consulta más, digamos. Mi idea es viajar ahora cuando se abran eh, la posibilidad de viajar a España ¿tá? y hacer la residencia por estudio ahí, que fue lo que vi en tus vídeos últimamente. y eh, Yo puedo llevar una carta, tú me dijiste apostillada de un tío por ejemplo para comprobar el ingreso para mantenerme durante sí. un año por ejemplo por el... sí. a ver lo vamos a repasar brevemente porque todavía alguien me decía no sé qué me decía en Telegram de verdad o sea si no os lo creéis veros la ley de verdad no sé si eras tú eh alguien me decía todavía Luis que no chico no te lo digo a ti eh, Rubén pero ya como lo estás preguntando eh, os piden tanto para la visa por estudios como el permiso de estancia por estudios que es lo mismo solo que el permiso lo pides aquí en los primeros 60 días ojo no 90 60 días y la visa la estás pidiendo en el consulado los requisitos son los mismos aparte un seguro médico y no sé qué que demuestres que tienes 536 euros todos los meses para mantenerte eso lo puedes demostrar porque lo tienes tú que tú lo tienes de lo que sea o que un tío tuyo te los va a regalar todos los meses independientemente de si vas luego a trabajar o no vas a trabajar. E insisto, el Estado se quiere asegurar que aunque no trabajaras, o aunque te echaran del trabajo, o aunque montaras un negocio que podrías y te fuera mal, tú tus 536 los vas a tener. Y puede valer el de un tío. En caso de tu tío, pues te van a pedir una carta que se compromete a, a dártelo los 536 por mes, que esté apostillada si lo haces desde fuera. Y, y, por, y bueno, sí, y que él demuestre que él tiene el dinero, claro. Porque claro. si no, todos tenemos un tío que a lo mejor el tío luego no tiene el dinero. En mi caso, en mi caso yo tengo a mi cuñada viviendo ahí en Madrid y, y eso se podría descontar, por ejemplo, el alquiler de. Aparte de eso, sí, eso ya me lo habéis preguntado. Eh, si esos 536 o 540, lo que sea la cifra exacta que no me la sé, pero es por ahí, incluye el, el alojamiento para el alojamiento. Si tienes a alguien que te da el alojamiento, pues será menos cantidad. Ahora no sé cuál, cuál cómo lo valoran, en cuánto sería. Si te ahorras 100 euros de, de esos 500 vale, eso háblalo con el consulado directamente. Aunque bueno. luego incluso lo pidas aquí. Puedes ir al consulado y decirle, mire, eh, lo del tío me vale. Luego, eh, ¿cuánto me van a descontar ustedes por el alojamiento que me lo da mi cuñada? si sí, se va. Y luego otro truquillo que tenéis, que lo dijo Don Oscar, y es muy bueno si no tenéis los 536 por un año que es el máximo que os dan aunque luego se puede renovar y ojo esos 536 solo hay que enseñar mira que lo estoy diciendo ya a veces ¿eh? Pedirlo por siete meses por seis meses pero mejor por siete porque ya tienes más ventaja todavía Pedirlo por siete meses y luego cuando va a caducar la de siete hacéis otro y así y a los tres años podéis insisto pedir el arraigo social que todavía hay quien ¿Quién, no? ¿Quién lo duda? Yo sí que me quedo alucinado. ¿Qué pasa con esto? Os lo digo muy rápido, hay lo que es la ley de migración. Que antes esto no lo contemplaba. Y luego sacaron hace año y medio la ley de emprendedores que mejoró cosas. ¿Qué pasa? Que hay abogados que solo se leen una ley y ya se quedan tan anchos, porque se lean también la ley de emprendedores. Y verás cómo me da la razón. Ya está, es que son dos fuentes las que están ahí. Una consulta más. Hola Luis. Hola. Buenas tardes. Una pregunta rápida. Yo viví ahí ocho años, pero viví sin papeles. Igual estaba casada con un español. Tengo dos hijas ahora que viven ahí. Yo soy la suegra de él. Este, ellas pueden pedirme a mí como arraigo sí. familiar. Claro. Bien. Pero las hijas son españolas, entonces, claro. Sí. ¿Cómo se llama usted, señora? Alicia. Pues sí que pueden, por arraigo familiar, eh, tendrían que decir eh, como que ellas la mantienen a usted. Ahí está. Yo me, y entonces sería me... bueno, escucha, sería bueno que te manden de vez en cuando alguna remesa de dinero. Ahí está. Para que ellas puedan acreditar. Mire, es que mi mamá vive allí en Uruguay gracias a nosotras y ahora queremos que se venga aquí y la vamos a mantener nosotras. Entonces, así, ah, ¿cómo la mantienen ustedes? Enséñeme que en los últimos seis meses la han mandado remesitas de dinero. Y entramos con lo que decía Mauricio. la Podéis mandarlo por Western Union, por. Bueno, como queráis. Yo no hago aquí publicidad. Pero que te manden alguna remesa. Eso es lo que te van a pedir, así muy importante. ¿Vale? Venga. Sí, perdón. ya jubilada? ¿El qué? Porque yo me jubilo ahora después pues, de jubilar. Perfecto. Pues, perfecto que te jubiles. Muy bien. Y. ¿vale? No, o sea que eso no afecta que esté jubilado, ¿no? Don Oscar le quiere añadir algo a a Rubén, sí, pero muy un breve, ventaja, eh, Que si no, luego se quedan sí, las personas sin entender. Hay, hay una ventaja de, la, de los jubilados, que los jubilados pueden, por convenios que tiene España con ciertos países, pueden pasar esa jubilación a España y la pasa por un, un banco nacional, y eso da eh, da crédito de que se, que tiene dinero como mantenerse más más lo de su hija, él no va a tener problemas. Perfecto. Venga, voy. A, tengo que avanzar. Si no levantéis luego otra vez la mano, ¿vale? Que os de tiempo a todos a participar. Si no levantéis la mano, y estamos todos los días. Además que estamos. Señor Luis, todos los días. cuando me regaló un espacio para unas preguntas de YouTube. Vale, ahora, ahora se lo regalo. Dentro de dos. Venga, Dairo. Pero gracias por estar pendiente de YouTube, Mauricio. Ahora en dos te lo paso. Venga, gracias Rubén, eh, y señora. Venga, Dairo, te toca. Don Luis. Venga. Buenas tardes, buenas noches, eh, don Luis. Eh, buenas noches. Don Oscar. Venga. Eh, a ver, eh, lo primero es que, como había escrito esta mañana en el grupo, eh, me ha salido mi número de seguridad social. Enhorabuena, enhorabuena. Seguridad. enhorabuena. Y te lo has sí, sacado bien. tú mismo, ¿verdad? Tú mismo. Sí, sí, sí. No te han sí, cobrado sí, ni 800 euros por sacártelo, ni siquiera 15, no, tú, tú solo. No, pero sabes que Pero he, he perdido 25 porque intenté pagarle a un abogado y luego me di cuenta que era yo mismo solo el que podía hacerlo. Madre mía, pues cuéntaselo, cuéntaselo a los prilines con respeto a los abogados que los hay muchos y muy buenos como claro. don Oscar Padrón claro, sí. o don Alberto y otros muchos pero hay alguno por sí. ahí que cuente su experiencia, sí. Dairo me encanta. Mi, mi experiencia es que, que como no, <risa> ¿El me daba, no me daba el, el, el, el, el, el, el, por internet para sacarlo fui a donde un abogado y me dijo que sí que lo podía sacar pero resulta que en el mismo momento, cuando ya yo le había pagado, le había adelantado 25 euros, me ha dicho que no, que tenía que ir yo a la oficina, a la tesorería general, a la tesorería de la seguridad social, a, a sacarlo presencialmente y que luego volviera para que ya él pidiera el número. Anda que, anda que. ¿Y cómo lo has hecho? Porque ahora están cerradas las oficinas de la seguridad social, ¿no, Dairo? Claro, pues, eh, Cuéntaselo a los eh, Prilines, por fin, que es muy muy no, valioso. Luego dirán que yo, no se puede. Pero mira, don Luis, yo todo lo he hecho porque en el grupo, usted, don Luis, todos con los comentarios nos han dado ánimos. Entonces yo me puse por internet daba y daba y no podía. Exacta, mira, una cosa uno. que te digo, el grupo está para dar ánimos, para apoyarnos y, en, y somos gladiadores y entre todos conseguimos las cosas. Sí. No, siempre hay algún uno que está por ahí restando a esos que restan los hechos del ejército. Fuera, aquí queremos luchadores. Que los, si alguno dice, ¡ay, hey, que me han echado, que me han echado! Que, ¿Qué he hecho? Pues mete, mírate el historial, fulanito o menganito, quien sea, su menganita, mm. que estás aquí pinchando a la gente para desanimarlos. No, los primeros somos gladiadores, somos gente de bien y como Dairo. Cuéntanos, Dairo. Pero, ¿Cómo? Y otra cosa. Y sí, otra sí, cosa, pero cuéntanos ¿no? lo que te he cortado, perdóname, es lo mejor. Ah, más bueno, eh, que, que como no pude por internet, entonces eh, he llamado a una de las oficinas de la tesorería y muy amablemente una muchacha me ha atendido. Le dije yo, mira, yo necesito que me asigne mi número de seguridad social y, y ya está. Y me dijo, bueno, dame tu NIE y ya está bien, te respondemos en un día. Sí, vale. Solo un día sí, me respondieron y me mandaron a mi email, me mandaron mi número de seguridad social. Perfecto. En un día. Pues, Así, o sea, ella sí me dio los mismos pasos que, o sea, como ya era por email, me dijo, eh, mándame el formulario, el, TA, el TA1, eh, lleno, con. Sí, lo, lo típico. Sí, lo típico. Lo típico, lo que demuestra que el que lo sigue la consigue y que no tenéis que quedaros con la primero que os desanime por el camino, que sois gladiadores, sois prilímes. Sí, es. Hay que insistir por y persistir. Es que el grupo. Exactamente, sí. y para eso está el grupo, para apoyarnos y por eso os invito a entrar sí. al grupo, tenéis debajo el enlace, el grupo gratis, aquí no cobramos Patreon, yo no gano nada, sí. yo lo hago por ayudaros, vosotros también lo hacéis por ayudar, inteligencia colectiva, como está aportando ahora Dairo, inteligencia Mira, colectiva perdón es que le, que le corte ha salido algo mejor de todo esto mi sobrina tiene eh, ha pedido el, el asilo lo pidió fue a principio de año algo así eh, pero solamente tenía la hoja de resguardo sin nie, sin nieve. al ver que, que me pasó así y que en alguna parte hemos leído que se podía pedir solo con el pasaporte pues ella lo ha hecho de la misma manera hoy esta mañana perfecto esta mañana perfecto pues... y en una en una horita le llegó la respuesta asignándole su número de seguridad claro, social. Sí que te, tenéis derecho a ello y soy gladiadores sois Sprillines, o sea que yo aplaudo, te aplaudo, Dairo y aplaudo a tu sobrina. Os pido un like, un like. Ejemplo sí, sí, como sí, este es el que, que los hay los que doy. seguir y suscripción con campanita. Y si os pone alguna claro. luz YouTube lo veis, para que yo no pierda dinero, que me quede más o menos en tablas, ¿vale? Que yo estoy claro. todos los días con vosotros y vosotros también y entre todos mucho mucho aporte quieres preguntarnos ahora, algo ahora, daigo Sí, ahora en base Ven. en base a eso luis pues mmm, yo quiero preguntar o tal vez confirmar si sí si puedo trabajar ya yo tengo mi, mi, mi NIE y mi seguridad social yo estoy aquí por reagrupación me ha pasado algo que me han denegado la, la reagrupación de por parte de un comunitario que es mi hijo pero ya estoy en la en la apelación o sea que nuevamente estaré regular la pues yo mía también. En mi opinión, ahora te paso a Don Oscar, pero en mi opinión puedes trabajar perfectamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí más o menos? así estoy... Vos... El... Ah, bueno, yo estoy esta... he venido varias veces, pues última vez estoy desde noviembre 8. Vale, y no has pedido asilo ni estos casos. No, ¿no? Pe... Eh, eh, eh, empecé con lo de la reagrupación de con mi hijo el 11 de, de diciembre. Vale, yo y Ahora, yo... en mitad de la pandemia, me, me llegó la carta del 25. 7 de marzo me llegó la carta de que me salió no favorable. Pero, eh, por... Oye, ¿por qué normal, te deniegan la reagrupación familiar? ¿cuál era bueno, momento? eso le iba a comentar para la señora que acabó de, de conectarse, sí. en la que está en Uruguay. Sí, sí. A ver, el, la hija, como este el caso de mi hijo, le la puede pedir, pero tiene que mandarle mínimo, mínimo... 100 euros mensuales, porque yo fallé por eso. por eso Qué buen dato, mal. qué buen dato, porque yo no he sabido decirle cuánto. He sabido que te vaya mandando remesas, pero no sabía yo cuánto. Qué buen dato estás dando nuevamente, La, la cantidad mínima, mínima son 100 euros, que demuestra que sí es buena cantidad, como para ella. Eh, sí, que, eh, que la está manteniendo. Que, está manteniendo que la está mal, ya, ¿qué es lo parte, que no te mandaban a ti tu, tus ay, hijos. Exacto, ¿no? mi, hijo, mi hijo no me mandaba todo eso. Aparte, no tenía una periodicidad de que, de que fuera claro. cada mes. Debe ser cada mes mmm, por 9, 10 meses sin falta 100 mínimo, euros. 100 eurillos 100 100 todos los meses con una regularidad el mismo día del mes. Por, ejemplo. Sí, sí, sí, Más sí, o menos. por eso me han puesto en la carta de denegación eh, eh, que es el motivo. De los motivos. Ahora, vale, eh, pues te te da, se da se cuenta, Dairo, o te das cuenta, no sé cómo, lo que estás ayudando ahora a miles de personas para que no les pase lo mismo que te ha pasado a ti y, y para que te pase y les pase lo de la seguridad social os dais cuenta lo que es los PRIXLINERS porque fíjate lo que estás ayudando ya no solo a la señora sino muchos que estarán en esa situación ya sabéis que eh, que os manden 100 eurillos todos los meses de forma reiterada para que para que podáis don, demostrar don, que os están manteniendo dime, dime una última pregunta una sí, última. Sí. en cuanto a mi sobrina que a ella se le venció pues lo de la cita eh, ahora en mitad de la pandemia o sea, como quien dice tiene que volver a sacar una cita, pero ya le han asignado su número de seguridad social. Ella puede trabajar o necesita el NIE. Hombre, si tiene el número de la seguridad social, el NIE tiene que aparecer por algún lado ahí, eh. Lo habéis visto en... sí, eh, Te voy a pasar después... con Don Oscar. Os paso, te, te, te, te pongo a Don Oscar. Que paso es letrado, no me cansa sí. de decirlo. Don sí, vale, vale, como dice Don Luis, revisa el seguro social porque tiene que aparecer el NIE por algún lado. Por algún lado con ya lo pido solo con los porque no tiene NIE. sí pero, pero, pero al dártelo seguramente es que le han dado un nie dairo le tuvieron que dar un nie claro. porque cualquier o sea la única forma de identificar procedimientos dentro de los de los extranjeros es el nie que significa número de identificación de extranjero, de extranjero. es, que es casi seguro que, claro es, es casi seguro que cuando aunque lo pidiera solo con el pasaporte al emitirle el número de la seguridad social le emitieron un nie por ahí derecho, le han emitido un NIE. Efectivamente, que revise bien los papeles, Revísalo. que seguro que anda por ahí un NIE, ya verás. Sí. Y nos dices sí. que estamos todos, estamos todos los días. Mañana sí, sí. nos lo dices, sí, sí. Dairo, ¿vale? Mañana nos no no lo confirmas. Doble, Venga, doble doble, seguimos Oscar. Para eh, Un Dios les pague para todos y me han ayudado mucho. Y, Además, y por todo esto es que hago, por lo que me he dado cuenta acá en los videos, es que hago de todo. Claro, muchas gracias. Te, con tomar ejemplo, lines, a, a eh, Preguntar y también aportar. Y eso es inteligencia colectiva. Cada vez más. Le toca a Carlos, luego a Susan, y luego y luego a Mauricio, para poner en el chat, en el grupo del chat. Carlos, vete activando el audio, que vas a participar ya. Eh, poner en el grupo, o sea, los que estés en el chat, poner las preguntas, que ahora Mauricio las, las lee, ¿vale? las que no se, las que sepáis responder entre vosotros responderoslas vosotros y los que lo veis luego ponerlo en los comentarios las preguntas y las aportaciones también como ha hecho Dairo venga Carlos puedes participar ya tienes el audio activo que tú lo has activado Don Luis cómo han estado bueno, buenas hombre. tardes buenas tardes eh, bueno yo soy de Málaga ya anteriormente me había hablado, conectado con ustedes sí eh, yo bueno yo ahorita ya estoy trabajando pero mi esposa me hizo el favor de llamar a pedirme la cita porque pues yo la tengo el 13 de julio pero pues don Oscar Barón había dicho de que las citas se habían anulado y efectivamente a mi esposa le dijeron eso ella llamó y preguntó que yo la tenía el 13 de julio y le dijeron que tenía que volver que volverla a retomar porque todas las citas estaban anuladas por lo del confinamiento, por lo del COVID. Entonces, como llamamos a extranjería, le dijeron que eh, teníamos que llamar era comisaría, pero que en comisaría siempre mandan ponen algún número de extranjería. Ellos no tienen nada que ver Se con Se van pasando la pelota. Dinos la pregunta. Sí. Dinos la pregunta, venga. Carlos. Eh, bueno, no, yo quería. Yo Quería aportar eso, ya, ya está. Me toca ¿Qué? volver a sacar si sí, toda la cita está. Oye, anulada. pero pues yo te hago una aportación. Eh, a ver, y, pero en la sede electrónica lo ha mirado, porque hay una sede electrónica por internet, que eso es, eso es como dice Don Oscar, eso es la fuente. Ahí podéis ver. La verdad, no, si la no cita sacado, está activa, pero, pero yo os digo una cosa: las citas que estén durante el estado de alarma, esas seguro que las han quitado. Pero una cita, vamos, me la invento, una cita que la hayan puesto para, yo que sé, para el 15 de agosto. Ahí no habrá estado de alarma, Dios no lo quiera. Entonces, igual esa cita ha sobrevivido. ¿Cómo averiguamos si esa cita, Carlos, vive o no vive? Pues, claro, llamas a un sitio, te pasan la, otro, la otra, la otra. A veces hay funcionarios muy eficaces, también hay que decirlo. Mirad a Dairo cómo se lo han arreglado con una llamada, también hay que decirlo. Pero, claro, depende de con quién de. Total, la mejor para saber la cita, sede electrónica. Que no sabéis cómo meteros en la sede electrónica, que lo podéis hacer con el móvil y con vuestro documento pasaporte o nie meteros en Telegram que ahí lo estamos explicando todos los días un día de estos os enseño a usar bien Telegram y ahí veis vale. y ahí compruebas si tu mujer esa cita sigue de verdad o está anulada que no lo sabemos todavía seguro ¿Y eso es vale Carlos vale otra sí. pregunta venga, ahí, rápido. Venga, pero rápido bueno, que bueno, si no se quedan que fuera que muchos te... dime ya vale tengo una tengo un amigo en Colombia porque pues yo soy colombiano también tengo un amigo en Colombia que piensa viajar con la mujer para España de turista en este momento la mujer tiene un mes de embarazo hay algún problema que no, la vuelvan no, o por el, no, como, si viene ya el niño, como si viene con ocho meses y, y medio no aquí en España no no sé en otros países no sé en Canadá creo que es aquí no o sea pueden entrar normal puede tener ya el hijo hasta ya en el avión no pasa nada no pasa nada. No pasa Luis. nada. No pasa Última. nada. El médico la vale, deja viajar, vale. no pasa nada. Venga. Quedo, mañana quedo, te claro. conectas y nos sigues diciendo, Carlos, amigo. Vale, muchas gracias. No, no, bueno, vale. Es que si gracias. no se quedan fuera. Mañana y, Oye, y dile a tu amiga, la embarazada, dile que se meta aquí a azul, que aunque esté en Colombia. Que se meta y se lo cuento, se lo contamos directamente, ¿vale? Venga, mañana Luis, qué mucho. pena, qué pena molestarlo, no me molesta, es que, o sea, yo eh, me lo paso eh, bien, eh, pero no quiero dejarlo. No, no, no, no, algo, algo volando, algo volando. Venga. Lo que pasa es que es un caso muy excepcional porque es un señor de 60 años y no, no sabe meterse a su ni nada de cuestión. Resulta que él es argentino, hace tres meses llegó a España, pero tiene una hija española, pero el momento, en el momento la niña española está en Argentina. Él dice: Puedo tener mis papeles, sí, puedo hacer así lo sí, que puedo sí, hacer. Puede hacer arraigo familiar. Aunque la, si la hija es española, puede hacer el arraigo familiar, aunque la hija esté donde sea. Se puede hacer. Venga, un día lo explicamos en profundidad. Vale, vale, Venga. vale. vale, vale así, pero dile que sí, dile que sí. Teniendo una hija española, vale. que seáis padre o hijo, sí. Venga, vamos para adelante, vale. Venga, a ver, eh, Susan, y ya vas tú, Mauricio. Venga, Susan, corre. Actívate audio, Susan, y, y participa. Venga, un segundo más. Venga, ya estás. Venga, Susan. Sí, una pregunta, Luis. Eh, yo quisiera ir a España y si voy de turista. Pero ¿Y ¿dónde por estás, ejemplo, Susan? Yo, ¿Dónde te encuentras? En Paraguay, en Paraguay. Estoy en Paraguay todavía. ¿Cuándo vas a venir? Y no sé por qué todavía no me dieron fecha, porque acá las agencias de viajes están todos cerrados y no me confirman. Te la doy yo ya la fecha, te la doy ya misma. A partir de julio pueden entrar los turistas a España, sin necesidad de cuarentena. Sí, pero acá las agencias no abren. Bueno, y no pero me dan eso eso, eso ya no te puedo de yo decir las agencias allí, pero por España, a partir de julio, en principio, sí. turistas pueden venir. Bueno, y además sin cuarentena, pregunta, ojo, ¿sí? que el que venga el 30 de agosto... No, perdón, el que venga el 30 de junio le 15 días de cuarentena, pero el que venga el 1 de junio no. Una pregunta, señor Luis. Dime, venga, sí, perdóname, venga, que estoy eh, aquí. Eh, por ejemplo, yo quisiera viajar y mi objetivo es, como le dije, ir a estudiar allá. Si yo tengo una cuenta acá en Paraguay, eh, un poco de ahorro y quisiera transferir ese mi ahorro allá en, una, en un banco de España, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Uf, menuda pregunta. Pues, pues hay muchos pasos para mover el dinero de un banco a otro. Hay infinitos pasos. Pues, ser, mira, yo te, te digo una, una manera muy sencilla: en efectivo te lo puedes traer hasta 10.000 euros sin necesidad de declararlo. Y puedes traer más. Yo diría más bien: ¿cuál es el paso más económico? Mira, tomo nota para un vídeo: paso más económico para mover el dinero. Es tu pregunta porque cómo moverlo sí. hay muchas formas no hay muchas muchos caminos oscar le quiere decir otra algo pregunta. muy breve eh, dime otra pregunta una vez que esté yo allá yo puedo transferir ese dinero de acá allá a ver todo se puede hacer eh, la clave son los costes cuánto me cuesta un banco mandar el dinero de aquí allá o de allá aquí esa es la pregunta del millón otra pregunta señor <risas> disculpe venga dime si yo Quiero estudiar y voy a una academia y me anoto. Y yo quiero eh, demostrar que tengo ese dinero. Eh, el banco me puede dar un certificado de que yo tengo el dinero ahí para poder solventar claro. ese estudio. No es que pueda, es que te lo tiene que dar. Claro que sí. sí, sí. Y Ajá. puede ser el banco de aquí de España, si lo tienes aquí metido, o el banco de tu país, pero si lo traes de tu país, trae lo apostillado. No vaya a ser que luego no se lo crean que es de verdad. Sí, puedes, okay. claro, claro, claro. Ok, gracias. Venga, pues gracias a ti, Susan, que te digo lo que a todos, que estamos todos los días, ¿vale? Ok. Podéis participar cualquier día, ¿vale? Ya sabéis entrar. Gracias, Susan. A ver, eh, Mauricio, venga, que no se queden pero los va. de YouTube sin entrar. Venga. Bueno, le voy a hacer la pregunta de manera literal, así como la sido muchacho. Venga. Es colombiano y está profesional, altamente calificado, pero se trajo la familia de turista y por falta de información dejó pasar el tiempo. Entonces dice que quedaron como irregulares. Entonces los quiere regularizar. Dicen que los envíe para Colombia, que quede más viable regularizarlos ahora que están acá o enviarlos para Colombia y regularizarlos allá. Vamos a ver. Es que lo del personal altamente cualificado tiene que ser estando eh, regular en España. Por ejemplo, estando de turista. Si se le ha él pasado el, el tiempo. Él tiene papeles. No, no, ¿eh? no, él tiene papeles. Él dice es para la familia que se los trajo de turistas. Y, pasar el tiempo de y se han quedado de... regulares sí, que él, se... él está regular en España, ¿no? Acá, sí, señor. Por sí. altamente cualificado, ¿no? Mauricio. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tomad nota, Prilines. Los que habéis estudiado por altamente cualificado es una vía que en 20 días os da el Estado español la respuesta. 20 días, ojo. Eso también viene en la ley de emprendedores, para los desconfiados. Bueno, la pregunta que nos hacéis en el chat, que gracias a Mauricio le damos le damos voz aquí. Esa persona, ¿cómo se trae a su familia? Que se han quedado aquí, ¿no? Irregulares. Te voy a pasar sí, a Don Oscar, que en esto es especialista. Don Oscar Padrón. Don óscar Fíjate, hay que hay que ver el núcleo familiar. Si son niños menores de edad, tranquilo. El Estado español los, los cobija. Si es de 7 y 5 años. Hay que estar... De 7 y 5 no, años. 7 y 5 no años. Nada. Perfecto. Los menores. ¿Y la esposa? Pues, o sea, pues la esposa por Ajá, arraigo la, la esposa... metería yo. Pero bueno, deja de ¿Y la esposa cuánto cuánto fue que se le pasó el tiempo? cuando fue esposo. que arribaron? Porque si se... ¿Más de 90 días? Sí, claro, más de tiempo? 90 días. Sí, sí, claro. Cache. Pero es que me tengo que enfadar. ¿No ven los vídeos? ¿Estas personas no ven los vídeos? Fíjate ahora, claro. a tus hijos los puedes salvar. Pero ella, sí. la esposa. ¿Y si hubiera visto los vídeos desde hace mucho más tiempo? Porque llevo aquí tres años haciendo los vídeos. Cuando no os digo bien, que corréis la voz, no es por mí, es para que no pasen estos casos, os dejo a Don Oscar. Perdonadme, okay. pero es que me salto. Mira, bueno, fija, fija bien que en qué fecha se le vencieron los 90 días, porque puede ser que se le haya vencido durante el bicho, el, el ¿ok? Y ahí hay, no cuenta, hay un periodo administrativo muerto. Y, y después puede hacer uso pagando multa eh, eh, más allá. Ok, de todas maneras, esa señora, hay que ver, va a trabajar, no va a trabajar, porque si el esposo si es el, el tipo de trabajo, que... si no va a trabajar. Ah, okay. O sea, hay varias alternativas, pena. hay que revisar eso. Qué, qué pena, ese señor Oscar, ahí está el señor conectado, es Hugo. Hugo, Hugo. Eh... Ah, Hugo. Uh. Vale, pues ahora le dejamos, sí, que le, ahora le dejamos, falta. sí, pero no me puedo saltar a todos. Ahora le dejamos algo. ¿Tienes alguna otra del chat, Mauricio? Es que tengo que dejarlos a todos un poco. otra Venga, si estamos todos sí, los días. Otro, Venga, otro, otra pregunta, es, pregunta del chat sí, de YouTube, gracias a poner las preguntas que, él, que, que gracias a Mauricio las va leyendo. Venga, dinos, dinos, Yo, Mauricio. Bueno, y la otra pregunta un muchacho que lo deportaron de Estados Unidos, que si sí se pueden ir para España. Pues sí, no, hombre, a a a ver, no sé por qué no se va a poder venir. Bueno, eh, no, si no es más. Un... Don Oscar, ¿le quiere decir algo a este al deportado de Estados Unidos? Claro, si te ha deportado tú, de Estados Unidos cada país autónomo en su decisión. Claro, Ahora, es si el señor te ni, ha deportado ni ese, te ni el tema de narcotráfico y claro, Este es claro. otra cosa. En principio sí. Es distinto a si lo hubieran deportado de, de un país de Europa. Que habría. Y de España ya sabéis que son cinco años, ¿vale? En principio puede venir, otra cosa que le esté buscando por ahí la Interpol por algún tema y salte en el ordenador. Mira, está entrando en España, a mandarle allá al 007, pero en principio sí puede venir, es otro país. ¿Alguna más, Mauricio? No sé dónde. No, habla. señor Oscar. no señor Luis. qué pena, no, ya no Vale, va. vale, perfecto. A ver, Moisés, venga, te toca, Moisés, Ricardo, Andrea, a ver si nos da tiempo, venga. Monsalvo, maylor venga, Moisés, te toca. Bueno, Participa. Ya los tienes los, el audio, venga, habla. Hola, hola. Hola. Venga, Moisés. Cuando estuve en el 2017, ¿sí? cuando estuve en el 2017, eh, la, uh Moisés, tienes el wifi esa, llama, saturado. La, la, no te oímos, no, amigo. Tienes que, escucha, tienes que mejorar el wifi. Si no te da tiempo hoy mañana, tienes que quitar otras cosas que tengas ahí, porque hola, si no te... hola. No, no se te oye. Ricardo Fuentes, arréglate. Cuando participéis en Zoom, tenéis que quitar las series o lo que tengáis tirando de wifi fuera, para que el ancho de banda y se os oiga bien. Ricardo Fuentes, te toca. Ricardo, pues paso con Andrea Márquez. Andrea, puedes participar. Hola, Hugo, te... buenas noches. Buenas. Venga, Andrea. Yo voy eh... por el orden. Venga quería informarles algo nada más es que nosotros vamos a llevar a mi mamá vamos el año que viene pero antes vamos a ir con mi marido y yo a españa y vamos a abrir las cuentas allá porque mi mamá tendría que transferirle desde buenos aires su jubilación eh, oye dile eh, rápidamente ya que estás en el tema a esta chica que se acaba de conectar ya le he dicho yo que el dinero sí lo puede mandar de de allí para acá de acá para allá pero la forma más claro. económica, yo votaría por las criptomonedas, pero no la quiero liar. Tú cómo lo harías? Aunque bueno, tú no, estás si en Argentina, no. pero para, sí. Dale alguna la idea para ella que, y para todo el que lo vea. ¿Cómo mandar el dinero que no se arruine? La forma, la forma en que vamos a hacer la transferencia. Yo soy la apoderada de mi mamá, entonces como yo voy a ir antes, voy a llevar los papeles de que yo soy su apoderada para que el banco me abra una cuenta a nombre de mi madre para poder hacer las transferencias desde Buenos Aires hacia España. Buen, buen, buena buena opción. Ser se sí, apoderado eso, y abrirlo a nombre de él. muy buena. Hoy me, me desasnó del tema Carlos Ariel. De ah, saludos a, a don Carlos Ariel Montenegro. Le tenéis en Telegra. Sí, sí, él, sí, él se abrió cuenta en N26 desde sí. Argentina. Desde Argentina. Sí, sí. Ojo. Tuvo mucha suerte. Tuvo mucha no, suerte. La suerte te pilla trabajando. Andrea. Eh, sí, sí, y sí, sí. Y pilla bueno, viendo los vídeos. Él vio un vídeo en PrisLine, fue pionero sí. y se la abrió. Ya luego, los que lo han visto luego más tarde, a lo mejor les ha costado más. Es muy importante sí. estar al día, PrisLines. Eh, ¿Quieres aportar algo más, Andrea? pregunta de Venga. YouTube con Mauricio. Venga. Vale, vale, venga. Gracias. Pues, gracias, Andrea. Muchas gracias. Sigo para adelante. Venga, ya. Monsalvo, Monsalvo. Luego te vuelvo a preguntar, Ricardo. Monsalvo, a, a, participa. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Eh, don Luis y don Oscar, miren, hoy precisamente me acaban de eh, informar que mi solicitud de arraigo ha sido negada. Eh, porque arraigo familiar, motivos, ¿no? Arraigo social. no social, Arraigo social, social vale, vale. Sí, eh, cumplí, supuestamente cumplí todos los requisitos. ¿Cuál es el motivo contacto? que te ponen? A eso iba. Supuestamente me lo deniegan porque eh, no puedo demostrar de que estoy cual al cualificado. Yo soy ingeniero industrial de Colombia. Eh, es un puesto administrativo, eh, el contrato dice que es un puesto administrativo y supuestamente eh, eso no sería problema porque tengo mi título aunque no esté homologado la abogada de la fundación me dice eso no es problema porque tienes el título y, y España tiene convenios y con te dicen Colombia que como que un administrativo ese... un ingeniero no puede trabajar de administrativo traducido un poco a para que nos entiendan ¿no? mm, bueno realmente eso no simplemente me dicen que no no pude demostrar porque en realidad yo no mandé fotocopia de, de mi título ...pero me dice la abogada que eso es lo de menos... ...el problema está en que el segundo punto... ...ellos se eh, aferran al literal 124.b... ...de la ley orgánica 4 del 2000... ...y donde dice que... este ...como la empresa supuestamente dicen ellos... pues ...y, y se ve un poco en la historial de la empresa... ...de que eh, los trabajadores se dan de baja... ...y se dan de alta muy rápidamente... Pero el jefe me dice que yo no puedo retener a nadie. El que llega aquí y se va, pues. Sí, te hay, vienen a decir que la empresa, no a traducírselo a los priliners, que la empresa que te quiere contratar eh, tiene otros trabajadores y los contrata por muy poco tiempo. Que no, claro. Y, y ellos quieren que no. Sea una... Él siempre los contrata por por el. Sí, tiempo. pero o sea, se le van, no se, tienen, se digamos, le van por el motivo se que, van. que sea. No vamos Exacto. a entrar. Se, no, Entonces, no. <risa> que no es una empresa que sus trabajadores. Dice... Ya. Escúchame, escúchame, sí, escúchame, escúchame, Monsalvo. Son, nos quedan dos minutos, pero es un tema muy interesante. Entonces, Don Oscarillo, te lo vamos a estudiar. Te hemos entendido la pregunta, el motivo sobre todo, o, o los dos motivos, lo del título y que la empresa que te quiere contratar, su índice de rotación de trabajadores es muy rápido, aunque el jefe no tenga la culpa. Y no vamos a entrar. Sí, pero claro, dime. en la Seguridad Social queda constancia. En esta Exacto. empresa que la gente dura un mes. A ver si le vamos a dar a Monsalvo el arraigo y, y le va y en un mes no, ahí ha eh, no, pero hay que, trabajadores digamos el, el que, que sí. más tiene tiene te entiendes escucha si lo vamos a profundizar si estoy un poco haciendo la síntesis mañana te vas a conectar que te lo tenemos estudiado generalmente cuando sí, lo deniegan sí, es porque sí, la empresa sí mañana te conectas y te damos la te lo estudiamos no te preocupes que esto se arregla todo esto se arregla ¿eh? No os preocupéis. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Monsalvo. Me lo, lo ha apuntado aquí Don Oscar, lo ha escuchado todo, ¿verdad? Para, para este señor. Bueno, Prilines, yo no da tiempo más participantes. Ahora me voy a leer en detalle, me voy a leer en detalle todo lo que habéis puesto en el chat, en YouTube, y lo que pongáis en los comentarios, tanto aportando como preguntando, y lo de Telegram también, ¿vale? Entre todos, lo que os digo siempre, la inteligencia colectiva, veros los vídeos. Si vais a en el camino, tenéis en Spotify buscar PRIXLINE. Tenemos varios podcasts en Spotify y tenéis todos los audios también. Pues para que lo, se ponen los cascos, lo vais oyendo porque hay una información súper valiosa que por eso os lo hacemos. vale Os pido por última vez un like, que corráis la voz vale y vamos a seguir aprendiendo entre todos. Inteligencia colectiva. Os agradezco mucho a todos los que habéis participado, a los que lo veis. Y a los que estáis en Telegram, tanto los que ayudáis y preguntáis. Y os pido que todos seáis de las dos cosas: de ayudar y de preguntar. No solo de preguntar, sino también de ayudar, ¿vale? Ayudar y preguntar, y todo eso vuelve al final. Que muchas gracias a todos, Prilines. Lo dejo ya, hemos estado una hora. Mañana volvemos, ¿vale? Los que no habéis participado, mañana está, volvemos a estar. Decírmelo mañana. Los que no habéis participado, Juan Manuel, José Ignacio, Wilson, eh, y os doy mañana prioridad, ¿vale? yo creo que una hora cada día es suficiente está bien vale prilines